Estudio de casos Modelo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de situaciones problemáticas de la vida real Buenas tardes compañeros de soluciones creativas Mi empresa Productos Lácteos solicita sus servicios Manos a la obra Los resultados son poco favorables Deberíamos rechazarlo No debemos contar nada a ninguno de los jefes Debemos contarlo ...vamos a trabajar este caso que ha tenido lugar en la vida real. Para desarrollar el método de caso encontramos tres fases diferentes. Fase preliminar. En esta fase tendrá lugar la presentación del caso a los participantes. Como podemos ver en el ejemplo, sería el fracaso de los resultados... ...que experimentan los trabajadores de ambas empresas. Durante esta fase se producirá un estudio individual del caso y un análisis con la ayuda de los profesores para identificar y clasificar los puntos de vista. Fase de análisis. Durante la segunda fase se producirá un análisis detallado del caso en grupos cooperativos informales, en los que se llevará a cabo la identificación del problema, el diagnóstico de puntos fuertes y débiles, el planteamiento de hipótesis, la búsqueda de respuestas, se contrastarán datos se analizarán decisiones y por último se llegará a un consenso entre todos los miembros del grupo. Fase de evaluación. Durante la tercera y última fase tendrá lugar la evaluación de las alternativas. Por grupo se seleccionará la mejor solución y por último tendrá lugar la exposición de dichas soluciones. El caso del ejemplo se corresponde con el modelo del entrenamiento en la resolución de problemas, en el que se tratan casos singular y complejos de contexto específico, no hay una respuesta única, sino diversas soluciones. Vamos a encontrar dos modelos más. El modelo en el que los alumnos analizan soluciones ya propuestas por expertos y el modelo en el que se aplican principios y normas adecuadas. En esta metodología encontramos tres componentes. La gran diversidad de alumnos, cuya participación debe ser activa. El profesor, que hace de guía y orientador durante toda la discusión. Y por último el caso, que es la base de la discusión y debe incluir toda la información y hechos posibles. Debe ser real y atractivo. Este método permite desarrollar habilidades para resolver problemas, hace al alumno responsable de su aprendizaje, desarrolla el pensamiento crítico, fomenta el trabajo cooperativo y la capacidad de análisis, síntesis y evaluación. ¿Estarías dispuesto a introducir esta metodología en tus clases?